amor como el de madre, ni que brinde más consuelo y no hay estrella en el cielo que brille más que mi madre te lo digo mi compadre y siéndote bien sincero que más duro que el acero y más profundo que el mar es el amor que de dar al hijo que yo más quiero Quita del camino que quemando voy llegó el momento esperado que van a hacer hoy Quita del camino que quemando voy Ya se ha acabado la espera que contento estoy Quita del camino que quemando voy Que no me aguanto un segundo que nervioso estoy Quita del camino que quemando voy Que el mundo entero le brinde su mejor color del mundo alrededor del sol por mucho frío calor que me queme en lo profundo lo que pasó en un segundo cambiará mi vida entera la aventura que me espera no la llego a imaginar ansioso estoy por andar a su lado a donde quiera Vista del camino que quemando voy Llegó el momento esperado que van a hacer hoy Vista del camino que quemando voy Ya se ha acabado la espera que contento estoy Vista del camino que quemando voy Que no me aguanto un segundo que nervioso estoy Vista del camino que quemando voy Que el mundo entero le brinde su mejor color